Pero que es un poco, Como, pero los tipos, ahí está, está la Mario Motriz, está pero la... Pero Chile, otro tipo Chile energía, tiene, weón, Chile es súper destacado, yo visto, ¿Energéticamente? No, weón, en, en energía natural, weón. Sí, pues. Sí, en po, el po. norte, creo, creo sí, que, que somos así, pero También. de la weón. Lo que pasa era, es que esa weón no se destacan, con la, la, la, la energía, la energía La energía Sí. Energía eólica, ponte 10 puntos. Energía e e hidro, no sé cuánto, 10 puntos. Toda la energía, Mario Motor Toda la energía, toda la energía eh, alternativa de no, Bacanes. Si pones el video, pone una un signo de interrogación. O, no, ¿o voy, bueno, una cara de. Sí, un No, bueno, toda la energía es como 10 puntos, 10 puntos, Pero la energía de los volcanes son como 10.000 puntos. ¿Cache? Esa es la diferencia, ya, ya con la pura energía de los volcanes ya tendremos para todos entonces deberíamos, y Chile es una potencia volcánica brígida, entonces deberíamos ser los másteres de la energía volcánica, deberíamos tener, tener energía para dar y regalar para siempre, pero claro, pues como... No, pero vos por claro, mejor pues, compramos petróleo, no compramos petróleo Es como el litio. para qué vamos a hacer claro, vendamos el litio Vendamos el litio y se acabó <ríe> ¿Para qué nos va a dar la paja pensada? <ríe> Qué desagradable claro. esta forma de hacer. y una vez yo estaba viendo eh, series de cárceles y las cárceles son muy al, al país. Y las cárceles Punga son, no muy sé después. si has visto Breaking Bad. Sí. Las la de Salvador, no sé qué, una ordinaria bueno, o por ejemplo marginal la he visto eso. ¿sí? sí, O sea, no está muy buena, pero es que está muy bien ambientada. Sí, no está buena, es buena esa serie. Yo no he visto la última temporada, pero igual es como muy, muy cómodo. Sí, pero... pero es que es la gracia, porque acá en Chile, pues, si te van a poner un bueno en la casa, te ponen a pa, pa, puñal. <risa> <risa> ¿Cómo se va? Oye, pero la weá, entonces ya, lo comparé con el marginal y uno sabe que la ambientación y la producción del marginal es pareja. Oye, pues, ¿el marginal tiene de que estar a ta, Netflix no? Nuestra? ¿La vendieron a ¿Ah? No sé, a mí me pillaron. ¿Por qué no vendemos un programa muy bueno en Netflix Ya, pero tiene que ser más larga, <risa> es una temporada de... Sí. Ah, primero. No, primero Spotify, primero Spotify, primero Spotify, después Disney, no, no, no, después el mundo, después Rusia, después ¿Y Rusia, Rusia. Rusia después Disney. Eh, a mí me gustaría ir a Rusia para cachar cómo es la voz. Sí, para conocer las cárceles de Rusia que son tan bonitas y los no penetren. El no. <risa> tema, puta, el tema. Antes de mirar Los rusos. No, pero por ejemplo los rusos hay un video de un ruso de una rusa de una señora rusa de 80 años ¿Ya? que está al lado de un oso y está y está sujetando un tronco de madera gigante y corre y te estoy hablando de una señora de 80 años eso y... es Rusia eso es Rusia ¿me entiendes? con eso, con eso tienen que pelear matar no, somos religiosos, Yo he vi, visto unos videos de, de TikTok donde salen hablando rusas No es que está la volada, el latino, lo que, que sí, se lleva a la la, claro. la la esposa rusa Los güeyes igual estaban guayando a las locas porque las locas igual daban como, decía o Porque se supone que tenís que traerte a la loca, por no. pero super arriesgado porque imagínate cuántos güeyes nos han cagado con esas no. la. Imagínate llega una rusa guatona Sí, pues no, sí, no era lo que tú esperais o... <risa> <risa> <risa> <risa> Estabais esperándolo en la mente Y te tenís que casarte Mano, pongo, mano. que te No, pero está, idea, está, idea, está idea, el ideal. Está el ideal culiado de la rusa y del... Y del Oye, pero la rusa es el, machista, el, el equivalente al, al, al haitiano, ¿cachai? Pero, ¿está la haitiano? No, pero me no, refiero no. a que está el ideal, tú te imaginas. Tú decís si una rusa y te imaginas, tiro una rubia ahí como la lona, ¿no? Claro. Sí, pensáis en una tienda y pensáis el tiro en el flaco, largo, negro, cachai, un gigante. Ya, pero estereotipo? Armás, ¿eh? no es estereotipo. el estereotipo sí. Igual la granina en la <risa> bueno, guapas. Desarmaste todas las tesis que estabas hablando, pero bien. <risa> <risa> Está eh, guapas. Bueno, y eso con los rusos. Y esto con los rusos. Eh... Una, para, para explicar un poquito voy a decir una, una, una historia de los rusos que yo, cuando yo tenía 15 años, que me sorprendió. Que en los diarios de ese momento, que yo tenía como 15 años, o sea, cuando yo tenía como 15 años, Rusia se había recién separado y, toda la verdad, y los locos, eh, no sé no me acuerdo si eran unos, unos terroristas o como unos asaltante de banco de Moscú, que les salió mal la operación. ¿Ya? Y, y, y terminaron así salió mal y, y terminaron perseguidos con los pagos y finalmente se tomaron una micro ¿Ya? De, de Moscú y estuvieron ahí con la, con la gente de la micro no, para petado ahí secuestrando y todo no, y y esto fue como por mucho tiempo porque fue noticia que así, mira están los, los rusos secuestrados y toda la hora ya. finalmente ya negociando con los huevones y toda la verdad y de repente como que a los rusos se le acabó la paciencia y chao se acabó y taca taca taca taca taca taca taca taca hicieron pico de amigos con gente con terroristas con todo adentro se acabó cortaron el problema raíz exactamente cachai fríos como rusos y lo que más me sorprendió de la noticia no fue tanto eso. Que sí, que, que bueno. Sí, pues cuático, muy cuático. Que, muy no, cuático imagínate. Que imagínate, que seguro, sí. imagínate pasar acá, esos pacos se los llevan presos no. de por vida. Lo, lo sorprendente es que. En no ningún lado, en realidad. Aquí no más pasa eso. Lo sorprendente es que los rusos están de acuerdo con eso. El público, la gente de Rusia. No fue tema. ¿Y por qué? No, que daño colateral, pues. Con los, con los terroristas no se habla. No sé. Pero no no, es, si no fue y eso tiene que ver con la forma de ser de los buenos, lo, bueno lo fríos que son. Mm. Eh, no este invierno culeado, hay un invierno y se muere el 70% de los buenos. Y se acabó, se acabó, se murieron, que fuerte la vida, parte de la vida de Y vamos tomando vodka, ¿sí? precios eso, son hijos del rigor y son muy, para nosotros son muy fríos. Pero para ellos, a lo mejor, matarse el loco, en realidad es como... Un... Bueno, de parte, de vida, parte de la vida, ¿cachai, parte de la Tiene que ver también... Puta, yo una vez el decía que cada estilo de fútbol de los países tiene real, que real, ver con las condiciones... Vivo, sí, absolutamente. Y debe es. ser eso, pero las condiciones de ellos son... Son rudas, bueno, ellos creo que... Lo, Creo que plantaciones, bueno... No, pues y y, todo el día, Exactamente, bueno, exactamente. No tienen... los, locos, los locos pueden tener una plantación y alimentar a no, todo bien. un pueblo y, una, y un invierno cagó a toda la población y tienen que Creo eso. que la es un país muy grande, pero muy malo. ¿verdad? Claro. Y lo otro, y ese es lo otro, po, que se conoce en Rusia de Europa. Que es más o menos moderno y más o menos como la guada, Pero la Rusia de ahí para allá, del Asia, es... Eh, es como un... No sé qué, Rusia es pobre. Es como la isla de Cheloé, eterno. O sea, es una hueá muy precaria, donde no llega la tecnología o llega muy poca. Yo siempre tenía la concepción de que Rusia es pobre, hueá. Es pobre y es choro. Sí, un poquito, un poquito. Son hijos de rigor, todo Son choros, hueá. Sí, ese es como el ruido, si ellos no tienen potencial para armar una guerra, se van a ir contra Estados Unidos. Lo que pasa es que tienen potencial político por la ex Unión Soviética y lo otro es que tiene el segundo mejor ejército del planeta. Pero, y de hecho, de hecho, estos son los que más tienen poder nuclear, más que Estados Unidos. Ya, yo creo que por ahí te creo. ¿sí? Pero los demás. No, pero lo, sí, lo, claro. lo bueno es que lo ponen se lo gastan todo en tanques y en aviones. De sí, verdad es que el ejército Pero gastar la comida <risa> <risa> Para las cosas. Sí, pues antes no, una, no, una pistola, antes que un poco de maíz. Pues, sí, o pues, en verdad yo, esos países, pues, te, yo creo que, por ejemplo, poder tener invernadero, weón, no sé cómo, ¿cómo se le va a ocurrir. No o ¿Sabes que Yo sí, creo que bueno. no pasa pasan esas, yo creo que se ocurre. Que gente, a la gente se le ocurre hacer esas. La burocracia, weón. Sí, pero el también. El papel, eso, la plata. Eso, el, por eso es tan importante. Ante lo, los líderes que eligieron, porque el líder que eligieron es un buen autócrata, es ¿sí? un buen que, que la quiere llevar y que quiere, y que quiere hacer Rusia grande otra vez, como, como, Trump. Trump. como Trump, a los viejos, y un buen que se metió en la elección de Estados Unidos, un, es un hueón, oye, pero fue verdad, esa hueón ¿eh? oficialmente, que yo sí, porque Quedó puesto, no, no se supo, pero oficialmente quedó puesto como que sí, porque fue una de las posibilidades. Pero bueno, eh, empezaron a hackear las redes sociales y la, a través de las redes sociales... Puta creo a que... Puta, igual, vale, es cuático porque, por ejemplo, esta loca, la, la, conven, la convencional, la Tere ¿no dice, no sé cosa? Ya, la bloquearon, bueno, no sé. Pero no la cae en casa, esa abogona, Ay, me buena. Me encanta, triste, constituyó esa de un Esta <ríe> <bien. ríe> está dando caldo en todos lados. Bueno. No, no, pero... Eh... Pero Trump... Pero... El Trump es lo mejor, sí. Oye, ¿pero Trump, Trump pero Trump inició guerras? Es verdad esa güera, ¿no? Que no inició guerras. No, no inició guerra. Pues, pero tampoco tuvo, un, tampoco tuvo un panorama muy complicado, ¿no? ¿Cachai? no. Igual era medio maltratador. Sí. Si eso está sí, estás pues, yo Seguramente ahora hubiera mandado... Yo creo que no, seguramente hubiera que que se mandado... No, era se la se metió de, yo no le compro esa güera de que tiene los testículos grandes. ¿Tú no? No. Uh -huh. pues, no, un producto de la tele, Trump. Bueno, es un guau que va a estar así haciendo la weá. Sí, porque con Corea del Norte se puso choro y al final terminaron como... Sí, yo creo que no se hubiera metido tampoco, siendo que lo que hubiera pasado algo diferente. Bueno, bueno. viva Trump. Bueno, así con la Unión Soviética y... Y con los rusos. Que se acabe la... Deberíamos, Deberíamos cantar Imagina de John Lennon. <risa> De la mano. He tomado de la mano y Oye, <risa> me quiero poner <risa> en No, me la sé, no. No, Bueno, no, No, No, para, para, <risa> 오늘